Para canal de Nero en Español, ¿vale? de hoy traemos un video bastante interesante para aquellas personas que están cambiando de dispositivo y desean migrar todas las información de WhatsApp sin perder ninguno de sus datos. Si este es tu caso, quédate en el video porque el día de hoy te voy a enseñar cómo transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo a otro de una manera bastante fácil. Bien, si estás cambiando de dispositivo con igual sistema operativo como es el caso de Android a Android, pues simplemente lo que debes hacer es una copia de seguridad de tus datos de WhatsApp en Google Drive. Para esto, ve a los ajustes de WhatsApp y ubica la parte que dice Seguido de esto, haz scroll hacia abajo y encuentra la parte que dice copia de seguridad Deslízate hacia abajo hasta encontrar la parte que dice guardar en Google Drive Marcas la opción solo cuando toco guardar En la sección de más abajo debes asegurarte de que se hará en la cuenta de Google correcta Una vez haya confirmado todo esto, simplemente harás clic en la parte que dice guardar Y de manera automática se empezaría a hacer una copia de seguridad en la nube de Google Drive Puedes transferir únicamente los mensajes y las notas de voz Pero si quieres incluir las imágenes y los videos, haz scroll hacia abajo y habilita la parte que dice incluir. Luego de que te haya hecho esa copia de seguridad en de Google Drive, dirígete hasta tu nuevo dispositivo, es decir, el dispositivo de SIM. Abre las configuraciones y dirígete a la sección que dice cuentas y respaldo. Aquí elige la parte que dice administrar cuentas en la parte que dice añadir cuenta y elige la opción de Google, aquí te va a comprobar la información para que pongas tu correo electrónico y tu contraseña, debes asegurarte de que sea la misma cuenta en la que existe la copia de seguridad, una vez iniciada la sección dirígete nuevamente a la aplicación de WhatsApp, aquí solo debes configurar tu número telefónico y te va a pedir que restaure la copia de seguridad encontrada en la nube de Google Drive, algo bastante sencillo cuando se trata de transferir los datos de WhatsApp entre dos dispositivos de igual sistema operativo. Si deseas hacerlo entre dos dispositivos iOS, el proceso sería similar al anterior, únicamente vas a ir a las configuraciones y vas a ubicar la parte que dice chat. Aquí vas a encontrar el apartado que dice copia de seguridad para que puedas respaldar toda tu información en la nube de iCloud. A diferencia del proceso anterior, no tendrás que elegir la cuenta en la que vas a realizar el respaldo, ya que los dispositivos iOS solamente nos permiten vincular una sola cuenta y es en esta donde se haría esta copia de seguridad. Luego de haber finalizado con esta parte vamos a ir a nuestro nuevo iPhone y vamos a abrir la aplicación de configuración. Aquí tendremos que pinchar en la primera opción para añadir nuestra cuenta de iCloud. De igual forma debe ser la misma cuenta que tenemos vinculada en el dispositivo que hicimos la copia de seguridad. Agregamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña y listo. Luego de esto solo nos dejaría ir a la aplicación de WhatsApp para configurarla con nuestro número telefónico. Una vez hayamos puesto el código de verificación nos dará la opción para poder restaurar esta copia de seguridad. Que acabamos de hacer. Bien, pero ¿qué pasaría si tuviéramos cambiado desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android? Sabemos que los métodos anteriores no nos funcionarían porque las copias de seguridad de los dispositivos iOS se guardan directamente en la nube de iCloud mientras que los dispositivos Android almacenan su copia de seguridad en la nube de Google Drive, siendo esas copias de seguridad totalmente incompatibles. No obstante, existen algunos métodos para poder transferir los chats de WhatsApp entre estos dos dispositivos. Uno de ellos es a través de correo electrónico. Para hacer esto, simplemente vamos a ir al dispositivo iOS y le hacia la izquierda. Aquí vamos a encontrar esta parte que dice más y vamos a ir a la parte que dice exportar chats. Aquí nos va a poner a elegir si queremos asuntar los archivos que tenemos o simplemente queremos enviar los mensajes. En este caso para que sea de manera más rápida hacemos clic en la parte que dice sin archivos Una vez hecho esto vamos a elegir la opción de enviarlo a través de Gmail o del correo electrónico que tengamos configurado En este caso utilizaremos el correo de Gmail Aquí tendremos que colocar el correo electrónico que está vinculado en este dispositivo para que pueda llegar el mensaje Luego de haber colocado el correo electrónico acá en esta parte donde dice asunto podemos colocar algún mensaje para poder identificarlo En este caso escribimos hola y le damos en enviar Vamos a ver que automáticamente se empieza a enviar el mensaje con el chat adjunto Listo, una vez se haya enviado simplemente tendríamos que revisar nuestra bandeja de entrada en nuestro correo electrónico acá en el dispositivo. Abrimos nuestra aplicación de correo electrónico y vamos a ver que nos ha llegado este correo con el chat adjunto. Aquí tenemos el correo que ya nos ha llegado. Para poder visualizar los archivos que hemos enviado hacemos clic en esta parte que dice WhatsApp y aquí vamos a ver esta opción que dice extraer. Hacemos clic acá, le damos en extraer y nuevamente pulsamos en este archivo de texto. Aquí elegimos la opción de visualizador HTML y le damos en siempre. Y aquí tenemos toda la información que hemos enviado, así es como se vería, sabemos que no se va a ver de manera como si estuviéramos en WhatsApp porque lo hemos enviado por correo electrónico. No es una vista muy agradable pero es lo que tenemos por el momento para poder transferir los chats desde un iPhone hacia un dispositivo Android. Otra desventaja es que no podemos hacer esto con todos los chats, lo tendríamos que hacer uno por uno. A continuación les voy a mostrar la manera más fácil de cómo transferir los datos de WhatsApp desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android para poder visualizarlo directamente en la aplicación de WhatsApp. Transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo iPhone hacia un dispositivo Android es algo bastante fácil siempre y cuando utilicemos el software de iCloud transferencia de WhatsApp. Para descargarlo debemos ir a la página oficial de TenorChat y el link te lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Una vez estando en esta pantalla podremos ver de manera resumida todo lo que podemos hacer con este maravilloso software. En primer lugar podemos transferir fácilmente los chats de WhatsApp entre dispositivo Android y dispositivos iOS que es lo que haremos el día de hoy. También con pues simplemente un clic podemos respaldar o restaurar una copia de seguridad. Y estas son una de las tantas funciones que tiene este maravilloso software. Es importante mencionar también que está disponible tanto para el sistema operativo Windows como también para el sistema operativo Mac OS. Y en este caso estamos utilizando el nuevo sistema operativo Windows 11 y por supuesto hay cartón transferente de WhatsApp también es compatible. Para poder instalar este software en nuestro ordenador simplemente hacemos clic en la parte que dice descargar de gratis y automáticamente vemos cómo se descarga el archivo de instalador. Una vez descargado hacemos clic en la parte que dice abrir archivo y le damos los servicios de administrador. De manera inmediata nos llevará a esta pantalla donde únicamente tendremos que marcar la parte que dice he leído y el centro de licencia y luego le damos a instalar. Esta instalación es súper sencilla ya que el programa es muy ligero y no ocupa mucho espacio. Una vez instalado, vamos a abrir nuestro programa haciendo clic en la parte que dice iniciar o bien haciendo doble clic en el ídolo que nos ha dejado en el escritorio. La interfaz de este programa es bastante sencilla y cómoda de usar. Como podemos notar, no simplemente podremos transferir los datos de WhatsApp, sino que también soporta WhatsApp, Business LINE y otras aplicaciones más de nuestra serie. Para este caso, haremos clic en la aplicación de WhatsApp Messenger y como pueden notar, tenemos un menú izquierdo que consta de tres opciones La primera es la transferencia directa que es la que vamos a utilizar el día de hoy. La segunda es realizar copias de seguridad de cualquier dispositivo que contenga una aplicación de WhatsApp. Y esta última opción servirá para ver y restaurar las copias de seguridad que hayamos hecho previamente. Bien, nos encontramos en la primera opción de transferencia. Para poder transferir estos datos entre dispositivos con sistema operativo totalmente diferente, basta con conectar los dispositivos de manera simultánea al ordenador a través del cable USB como se nos muestra en pantalla. En primer lugar conectaremos el dispositivo iOS, que es el dispositivo de origen, el cual tiene la información de WhatsApp. Y en segundo lugar conectaremos el dispositivo destino, que sería el dispositivo Android. Bien, ya hemos conectado ambos dispositivos y el orden correcto esto significa que se van a transferir los datos de whatsapp del dispositivo iOS hacia el dispositivo Android haremos clic en la parte que dice transferir nos aparece este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información de Whatsapp en el dispositivo destino es decir en el dispositivo Android es necesario hacer una copia de seguridad porque se van a reemplazar con los datos que ya tenemos en el dispositivo iOS en este caso no tenemos ningún de WhatsApp en el dispositivo destino, así que le voy a dar en continuar. Automáticamente va a pasar a este paso donde se van a respaldar los datos de WhatsApp del dispositivo iOS para posteriormente verificar la cuenta de destino y así generar los datos restaurados y finalmente transferirlo al dispositivo destino. En este caso, al dispositivo Android. Cabe mencionar que la duración de este proceso va a depender de qué tan sea grandes sean los datos de WhatsApp del dispositivo iOS. En este caso, nos encontramos con una gran cantidad de información, por lo que este proceso será de manera inicial. Una vez finalizada la transferencia vamos a ver una pantalla de cuenta que tenemos muestra aquí indicándonos que la transferencia ha sido exitosa. Ahora solo nos queda configurar la aplicación de WhatsApp en un dispositivo Android con nuestro número telefónico y verificar que ya tengamos todos nuestros datos Otra forma de transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia el dispositivo iOS sin necesidad de utilizar nuestro ordenador es a través de la aplicación móvil de iCarphone Transferencia de WhatsApp A continuación te muestro cómo hacer este proceso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 por acá donde dice Android a IOS para que empiece la transferencia de WhatsApp media. le damos por acá le damos en cerrar por aquí el este sistema de privacidad para poder ver la configuración de WhatsApp y la carpeta para la de seguridad le damos y aquí vamos a hacer lo siguiente aquí nos el en de tutorial de que debemos elegir la carpeta media donde se encuentra la aplicación de WhatsApp almacenada, le damos en autorizar, vamos a ir a esta carpeta que dice media, le damos en la carpeta le damos en permitir y listo. Aquí nos va a encontrar la copia de seguridad que tenemos en este dispositivo Android y la que te va a transferir al dispositivo iOS. Le damos acá a estas carpetas, le damos en que que queremos utilizar esta copia de seguridad. Ya aquí de manera automática se ha conectado el dispositivo aquí vemos lo que se va a transferir. Listo, una vez tengamos en cuenta todo esto, pues lo vamos a dar a un siguiente y automáticamente aquí nos pide que introduzcamos el número telefónico para confirmar de que realmente esta obra de seguridad son pertenece. Así que vamos a hacer esto.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 Preferiblemente es bueno que lo tengan ya directamente en el dispositivo al cual le van a transferir los datos de WhatsApp En este caso el dispositivo IOS Y nada chicos, de esta manera tan fácil es que podemos hacer esta transferencia El nombre de la aplicación también estará en la descripción del video Hay que hacer con transferencias de WhatsApp Nos vemos en una próxima entrega Hasta la próxima